Ay Dani, ¿no te parece a ti muy aburrido ya aquí nosotros masticando chicles sin saber hacer nada más sino que masticar y, y masticar? No ya nada. tengo, la, es que ya, ya tengo la boca cansada. Vamos a hacer algo. Pues A mí me gustaría saber cómo, cómo podría inflar un una, un chicle de eso porque la verdad que pero, no no sé. ¿Pero nada. tú sabes? No, yo no sé. Mira, mira. No yo tampoco. <risa> no sale nada. <risa> a ver. No, panita, somos oh, oh. para inflar, para inflar. No, antes nos vamos a tragar el chicle. Para, para, para, ¿y si buscamos a alguien que sepa soplar y que nos enseñe? Oh, oh, pues me gustaría, me gustaría. Vamos a buscar, vamos a buscar. Va, por aquí tiene que haber alguien que sepa soplar. Um, a ver, hola señor conejo, ¿usted conoce a alguien? Pues no va Hola. No nos va a hablar. Está, está, está mudo el conejito. Hola. Hola. No hay nadie. No hay nadie. Hay. Vamos a ver en la otra zona del parque a ver si de pronto hay alguien. Hola. ¿Y si somos las últimas personas sobre la tierra? No, no, no creo. Hola. No, no creo, estamos en hora pico. Pero oh mira. Hay una burbuja gigante. ¡No! ¿Qué será eso? Vamos, vamos a ver. No se sí, vamos para allá, corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos a ver. Uh, uh. Hola. Hola. Uf. Hay quien está inflando una burbuja gigante. Uh. Ay, ¡yo! ¿Decimos? Se te fue medio oxígeno ahí. Eso no me lo esperaba. Decimos a que, es que nos enseñe. ¿Ves cómo? Dale, dale, dale. Ve, vale, vale, ves vamos. tú primero, que a mí me da vergüenza hablar. Vale, vale. Eh, hola, hola. Uh, hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, todo bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien, bien. Eh, oye, vimos que inflaste una burbuja súper grande. ¿Nos enseñas? ¿Cómo lo hace? Uh. Bueno, eh, van a tener que gastar mucho aire, pero bueno, se sabe lo básico de cómo inflar una burbuja, ¿no? Eh, no, eh, eh, no, mira, no sale nada, bro. No, no, te cuidado que te lo tragas. Eh, bueno, tú tienes que agarrar, ¿vale? Como si estuvieses besando a alguien, ¿vale? Pero como que das una apertura para que pueda, para que pueda salir todo el aire que tienes. Oh, ¿Y cómo se besa? A ver, ¿nos enseñas? No, amigo, nunca has besado una almohada. ¿Qué? Eh, ¿Con una almohada? ¿What? ¿Besas almohada? Eh, no, no dije nada, no dije nada, no dije nada eh, ok, entonces nos enseñas a ver, nosotros vemos tus labios, a ver cómo los haces Vale, vale, vale, los pones así, todo tieso, si empieza así Ahí va Oh, mira qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo Yo quiero intentar, yo quiero intentar, a ver A ver, a ver, a ver, Inténtalo, a ver si te sale. A ver, eh, tú me dices que los labios así Y, y después... Exacto hago... Oh, exacto. ¡No! Bien. Una, una pequeña Yo no burbuja. Quiero. Qué guapo, a ver tú, a ver tú. A ¿tú ver, ahí. a ver. Una, dos. ¡Oh! ¡Hala! ¡Bien, ¡Ala! Bien, bien, súper bien. Pero pero nuestra burbuja es chiquita y la tuya es grande. ¿Cómo cómo podemos inflar así? Ah, bueno, es que seguramente tienen un chicle viejo. Tienen que Cómo viejo que viejo. ¿Cómo, cómo Si sí, recién lo viejo. compramos? Juan Playa. Bueno, pues alta mala calidad, eh Pero mira, pero, mira. pero está vencido No infla, no infla, no infla tanto Está bien pequeño No, no infla Vénganse, vénganse para acá Aquí sí hay chicle de calidad De marca Wonka Vénganse para got acá got y compre un buen chicle ¿Oh? Creo que nos está intentando estafar Para que compremos chicles Sí, yo creo está. que está haciendo policía Aquí, engañoso No sea, a mí, no. a mí me está a mí, Bueno, va, vamos a hacerle caso Comprate vale. primero Vale, vale Venga. Me... A ver, me dices que me pare acá, ¿no? Sí, exacto. Aquí puedes comprar de todo tipo de sabores, todo lo que tú quieras. Pues sí, Dani. Mira, mira, aquí se compran chicles y sabores. ¿Es legal? Sí, sí, tú tranquilo, tú tranquilo. Que lo no legal se vende por la noche. El chico me está diciendo ven a mí, compra chicles. ¿Qué? Y dulces deliciosos, bro. Esto qué miedo. Pero igual, voy a comprarle un chicle. A ver, voy a No, es un para mío, es un para mío tú tranquilo. Voy a comprarme este. Y también se puede comprar sabores ¡Oh, de pero... todo de oh, todo aranda, a ver qué no... sabores hay eh... para mí me estás engañando bro no no no no no no no no no no para nada es que a ver apenas son novatos en esto tienes que aprender a soplar y mira imagínate, <risa> claro. sopla y sopla pero... y sopla pero estamos Catlin, no nosotros nos hemos tantas almohadas no no no no pues o sea, yo la no no no no no no no no no no no no no no, es que les falta práctica en esto, venga poco a poco, ves que lo tuviste está empezando a crecer de poco a poco Mira, mira, mira, mira la mía Tengo una pregunta, ¿esa burbuja tuya puede crecer más grande de lo que ya está? Uh, me llaman besador de almohadas profesional, obvio que sí Oh, panita, ¿cómo te creció tan grande esa burbuja? A mí me gustaría Yo también quiero tenerla enorme Pero grande Uh, sí, sí, sí, sí, me encantaría tenerla así pues no, sí, solo tiene que seguir soplando y soplando y soplando Pero ojo, con cuidado, eh, que no se les reviente, ¿eh? Porque se, pone, se le pueden ir volando los pelos mire Míralo, él ¿eh? está calvo A ver uh, Bueno, bueno, bueno, entonces vamos a seguir soplando Y soplemos, soplemos, yo quiero tener Oigan, aquí. pero esperen No es como que se les ha aburrido estar aquí todo, todo el me tiempo me... Aquí en tierra firme y tal ¿No les gustaría ir al cielo? ¿Cómo que al pues... cielo? ¿Al cielo? Ah. Sí, sí, ¿Cómo cielo? ¿Se ¿Se cielo? ¿Se ¿Se al avión? cielo? cómo se va avión? ¿Se ¿Se puede ir con No, Diosito? no, no, sin avión ni nada de eso, mira, vénganse por acá eso, Ah, no, por aquí, por aquí Ah, yo quiero, cono yo quiero conocer a Diosito <risa> Yo quiero conocer a Goku Vénganse, quiero, quiero vénganse ¿Eh? ¿Qué? ¿Y ese? ¿Y ese letrero que dice? no Ah, no, no eso simplemente lo pone para que Exacto, exacto eh, Dice, ¿Sí? no, realmente, eh, esto está mal, pone Salta en el trampolín, venga, ves Tú primero Ah, bueno, bueno, bueno. Uy, pero que miedo, ¿Eh, es segurísimo, seguro. A ver qué pasa. Estamos aquí. Mm, voy dale, a Dale, en dale, dale. ¿eh? A ver. Salto. ¡Hala! ¡Ah! me quedé en la noche! ¿Viste que no vendía? ¡Se ha atascado! ¡Pero, pero, bro! ¿Qué cara? la nueve me está tratando, ¿tú ¿tú bro! ¡No! ¡Hala, pero dónde te fuiste, Dani? Ok, ok ah. ¿Y qué? ¿Y qué? llegamos hasta aquí? O, o se Ah, puede subir no, se puede subir cuatro veces en los altos? Si tienes una burbuja como la mía, mira Voy a enseñar el verdadero poder ¡Al infinito y más allá! ¿Qué ¿Se, ¿Se fue? Ah. No no no no, no, no, no, no, ahí viene ah, Hola Hola ¿Pues? ¿Pues? Pues yo quiero yo quiero yo quiero subir altísimo yo quiero conocer yo el quiero tener así de grande pues voy a ir a comprar bueno yo también vamos a, qué, qué te parece Dani si vamos a comprar más caramelos más dulces eh, más sabores bueno a ver qué hay vayan a darle caña vale, vale, vale. yo quiero otro chicle vamos, vamos yo creo que me voy a comprar el tope el chicle más no. caro te vas a comprar el chicle ultra sí, mira, o el no, cuántico no. El ultra, papá, el ultra Y me va a comprar el sabor El sabor El melón no, Oye, melón. lo de ir con Diosito no es tan literal, ¿verdad? Porque como que ese chicle, si te fijas en las letras pequeñas ¿Sabes? ¡No, el mío! Hola. ¿Seguro? A ver, mío oh, no Tiene colores raros, ¿eh? Está, está, está no, guapo eso no... Está guapo, esos colores lo he visto en algún lado y me digo son que Son no sospechosos, estoy empezando bonito. a sentirme mareado ¡Oh no! ¡Oh no! <risa> ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mi borbuna! ¡Ah! ¡Está creciendo, está creciendo! ¡Está creciendo! ¡Ya somos... ¡Oh! Pero la ¡Ya crece más eh, rápido! ¿cómo? ¡Claro, los efectos secundarios! <risa> uh. ¡Mira, mira, mira! ¡Competencia, competencia, competencia Vamos. de borbuna! ¡Infren, se puede! ¡Vamos! ¡Con uh. todo! ¡Mira a gigante! ¡Uh, uh, uh. Vamos Capley ahora la silla Sí, guata, está más grande que la mía. A ¿Viste? A ver, El alumno va, superó va, al maestro. Ahí va, ahí va lento, pero se Ya miro. ves, estoy orgulloso. Uh, a ver si ¿sí salta. Para, para. A ver. Salto. A ver, Salto. te lleva? Okay. ¡Ah! Salto. Ala. Saluda, ah campeón. ¡Ala! Míralo, míralo por allá en la nube. ¡Adiós! Qué alto, lo qué alto lo lleva. ¡Míralo, se en la nube. Yo quiero Tú puedes, voy, tú voy, puedes Ahí voy, ahí voy Ya casi, ya casi Uf, uf Te voy a superar No, vamos bro, a ver quién a la tiene más grande ¡Vamos! ¡What! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy vamos, a desmayar! Tú ya no puedes inflar más Yo sí es puedo Es que mi chicle ya está gastado vamos, ¡Vamos! Ahí vamos, ahí vamos a mi ritmo Pero ahí vamos ¿Eh? ¿Qué momento bajaste, Dani? Me aburría, nadie subía aquí, ahí arriba conmigo Y estaba solo ¿Y, ¿Y qué tal el cielo? está, está guay? Está ¡Hace guay? frío! ¿Hace frío? Sí Pues a ver, yo, yo, quiero, yo quiero subir, a ver no. Ahí voy, ahí voy para el cielo ¡Chicos! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Dios! A ver, ¿se puede subir más alto? Yo quiero subir más alto A ver ¡Hola! ¡Qué guay, qué guay! No, pues voy a bajar ante los chicos y me voy a despedir porque le quiero decir a mi madre que conseguí un logro súper importante en mi vida ¡Chicos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Chicos! ¡Hola! No sabía que en el cielo había otra isla, está muy guapo todo No, ¿eh? uh, en el cielo hay de todo ¡Hala, hala! Pues... Pues yo no me voy a esperar más, yo le voy a decir a mi madrecita de que por fin conseguí un logro en mi vida Y voy a enseñarle a mis amigos esto de soplar, está muy guapo, está muy guapo ¡Ah, la verdad! ¡Todos haremos. Sí, sí, yo pensaba de que, de que nomás cada persona, pues así distinta, tenía un poder de inflar, pero todos podemos inflar Ay, Dios, Con unos buenos pulmones y besuqueando todo el tiempo almohadas, cualquiera puede <risa> No, pero así como tú lo dices, no creo <risa> A mí <no> funcionó? <risa> me funcionó Me espera de los pulmones Sí, sí, el de los pulmones <risa> Bueno, chicos, se me cuidan, me voy ¡Adiós!